Te propongo un ejercicio como para ir calentando motores. Se trata de escribir un programa PHP que muestre una tabla HTML con los primeros 10 números naturales. Tómate 5 minutos para intentarlo y cuando termines lo revisamos. Bueno, se terminó el tiempo. ¿Terminaste? Te muestro mi solución. Vamos a crear un archivo que se llama table.php Yo ya tengo el código, así que lo voy a pegar simplemente. Pero bueno, ZT es muy parecido al, al anterior, la verdad. Lo único que cambia es que el, en vez de hacer un for each, vamos a hacer un for del 1 al 10. Y después no hay mucho más vamos a verlo entonces. Por ejemplo, si lo ejecutamos desde la línea de comandos lo que hace simplemente es tirar todo el html, así como está, no, no queda muy piola me parece. Pero vamos a ver qué pasa si en cambio lo ejecutamos utilizando la interfase web. Voy a prender el servidor y voy a ir a 8080 Punto php. Acá vemos los números todos uno abajo del otro. Si lo queremos ver un poco mejor, más organizado, digamos, código fuente, podemos ver acá que está todo el HTML que es lo mismo que salió por la consola.